todos y a todos, les damos la bienvenida desde Wikimedia Argentina y Fundación Vía Libre a este encuentro que titulamos Expandiendo los márgenes de la democracia, el acceso abierto y la ampliación de derechos. En el marco de la Semana del Acceso Abierto estamos desarrollando estas conversaciones con tres ponentes de, que vienen de diferentes ámbitos. Por un lado está María Vani del Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe, y de la Biblioteca Popular Vigil de Rosario. Hablamos también con Cecilia Zagol, del Ministerio de Educación de la Nación, y con Pablo Sechi, que pertenece a Fundación Poder Ciudadano. ¿Sí? Eh, yo soy Angie Cervellera, de Wikimedia Argentina, y está también conmigo Beatriz Usaniche, de Fundación Vía Libre. Así que Le damos la palabra a nuestros invitados e invitadas. Bueno, ¿qué tal? Soy Pablo X. soy director ejecutivo de Poder Ciudadano, que es el capítulo argentino de Transparencia Internacional. Eh, y trabajo especialmente temas de, bueno, obviamente de lucha contra la corrupción, de transparencia, integridad, acceso a la información pública y especialmente me interesan los temas relacionados a la transparencia electoral. Así que un poco toda mi... mi todo mi camino fue relacionado con los temas de transparencia y acceso a la información pública y dirigiendo a Poder Ciudadano ya desde hace varios años. Eh, mi nombre es Cecilia Zagol, yo trabajo en el portal Educar del Ministerio de Educación. El eh, portal se dedica básicamente al acompañamiento de docentes en temas de tecnología educativa y tenemos toda una línea de trabajo que tiene que ver con la producción de recursos educativos digitales y la producción de herramientas, aplicaciones y software educativo también. Entonces, bueno, en esta línea, todo este tema de, de, la, de la apertura, de la educación abierta, de los recursos abiertos, del, del software abierto, nos atraviesa eh, profundamente en las decisiones que tomamos, tanto de la gestión como de el, el, toda la línea de proyectos que llevamos adelante en el portal educativo. Bueno, hola a todas y a todas. Eh, trabajo en la provincia de Santa Fe, en el Archivo de la Memoria. Soy archivista hace ya 20 años. Trabajé en el Archivo General de la Provincia, también en otros archivos jurisdiccionales, lo que me da digamos, un amplio recorrido por, por lo que son las instituciones públicas santafesinas. Pero hace unos años empecé a colaborar con la Biblioteca Vigil de Rosario, una biblioteca recuperada del terrorismo de Estado y que está recuperando también su archivo y que tiene una experiencia maravillosa de, de trabajo comunitario a un nivel que es desconocido para, para el resto de las instituciones. Y también eh, estoy trabajando como docente en la Tecnicatura en Software Libre, que eso es salir un poquito de, de los archivos y de los depósitos para compartir con informáticos en una materia que precisamente es administración del Estado con software libre y que me viene trayendo muchísimas satisfacciones eh, porque es como llegarles por otro lugar. Uno tiene que cambiar un poco el discurso para acercarse para acercarse a la informática y que realmente eh, sean informáticos que, que compartan esa ética esa ética del software libre. Y bueno y también cursos de sistemas de gestión documental porque también a los archivistas les hace falta Conocer ese aspecto tecnológico, y después la interdisciplina, con abogados, con eh, qué sé yo, profesores de historia, con eh, bibliotecarios, con todas las interdisciplinas que se les ocurran, eh, hago un poco ese nexo de comunicación. Y acá estamos. Tenemos... Eh, tres perfiles bien, bien remarcados de su campo en esta, en esta conversación y cuando planificábamos este, este encuentro, nos preguntábamos nosotras mismas, desde Vía Libre y Wikimedia, que somos organizaciones muy amigas, hermanas, que trabajamos juntas en estos campos y que siempre estamos enredadas en estas, en estas discusiones, eh, ¿A quiénes invitar? Eh, ¿Qué mirada darle a este, a este encuentro para la Semana del Acceso Abierto? Y decidimos invitar a tres personas con estos tres perfiles para tratar de representar la amplia diversidad de lo que podemos entender por acceso abierto. Conversábamos recién con Pablo que él viene del campo del acceso a la información pública, que es un campo propio en sí mismo eh, que tiene su semana también, que no es justamente esta de la Semana del Acceso Abierto, que es una semana pensada más desde el mundo de las universidades, de los recursos educativos abiertos, desde el mundo de la investigación. Pero nosotros en este afán de eh, abrir abrir, y no solo abrir en términos de abrir, con, de abrir contenidos y abrir eh, información, sino también abrir públicos, abrir debates y abrir audiencias, queremos darle al acceso abierto una mirada amplia. Una mirada que incluya la mirada del acceso a la información pública, en la cual eh, Pablo es eh, nuestro experto. ¿Por qué? Porque mucho de lo que trabajamos, vinculado con acceso a información, con acceso a, eh, abierto, con acceso a investigación, eh, con acceso a archivos históricos, como lo que trabaja María José, tiene que ver con que, en algún momento, esa información pública sea efectivamente pública. Que la información producida por los distintos órganos del Estado, de la administración, en los cuales se incluyen desde el Poder Judicial, los poderes legislativos, los poderes ejecutivos, a nivel nacional, pero también a nivel provincias, a nivel municipios. El acceso a la información es parte también de lo que va a conformar esos archivos, esos espacios, en los cuales después vamos a poder abrevar para tener más y mejor acceso a conocimiento, que es finalmente lo que más nos interesa en Vía Libre y en Wikimedia. Eh, por supuesto, la mirada desde los archivos y bibliotecas como esas instituciones mediadoras en el acceso, como esas instituciones facilitadoras del acceso, eh, nos parece central. Y por supuesto, eh, el rol de las instituciones educativas, y tener una representante de una institución como es Educar, eh, que han estado trabajando, sobre todo ahora, en los últimos meses de fuerte impacto de la pandemia de COVID en la necesidad de habilitar más y mejores recursos de acceso a materiales educativos, para eh, no solo para niños, niñas y adolescentes, sino también pensando en las enormes necesidades de acceso a conocimiento que se generan a partir de una situación como es la situación de la pandemia de COVID-19, pero también más allá de la, de la coyuntura de pandemia, pensando en países en desarrollo, como es nuestro país, como es Argentina, con fuertes necesidades en materia de acceso a la cultura, de acceso a la educación, de acceso al conocimiento y por supuesto de acceso a la información pública. Entonces por eso nos dimos el lujo de invitar a tres personas de tres campos distintos que abrevan todos en, esta, en este concepto tan importante del acceso al conocimiento, como, como elemento que nuclea los tres perfiles. Y entonces la primera pregunta que, que les voy a pedir a los tres que respondan, después vamos a ir, a ir viendo un poco el orden, es qué es en su campo, en su área de experiencia, el acceso abierto. Eh, y vamos a empezar con Cecilia, si podés eh, abrir qué es en tu campo, Cecilia, en tu campo de expertise, en tu campo de trabajo, el acceso abierto. Bueno, como les decía, en el marco de educar, nosotros tenemos como dos grandes áreas donde esta, este, este tema nos, nos interpela, que una son los recursos educativos y otro es los, las aplicaciones, el desarrollo de, de software. ¿no? El acceso abierto a los recursos educativos tiene que ver, como decías vos Bea recién, con el acceso al conocimiento, con la distribución del conocimiento. Nosotros trabajamos la tecnología, la incorporación de tecnología a la educación en clave de derechos, en clave de ampliación de derechos, como un elemento para la igualdad educativa y la calidad educativa, que son dos aspectos, por supuesto, complementarios. Entonces, en primer lugar, tener recursos educativos abiertos, o sea, recursos a los que se puede acceder en cualquier momento y en cualquier lugar, eh, apunta a distribuir información y distribuir conocimiento. Simple, tan simple como eso. Si ustedes van al eh, portal EDUCAR, es verdad que abajo dice que EDUCAR se reserva los derechos, pero cada uno de los recursos tiene una licencia Creative Commons. O sea que esos recursos se pueden utilizar y distribuir libremente. Esto es lo, lo más básico. digamos eh, Pero después, eh, como proyecto de EDUCAR, además de sus... Eh, su trayectoria como un, como un equipo de producción de materiales educativos, hemos desarrollado en el último año eh, el Proyecto Juan Amanso. Y el Proyecto Juan Amanso tiene un repositorio de recursos educativos también, que es diferente al repositorio de educar, que es una infraestructura nacional en, en la cual las distintas jurisdicciones, las distintas provincias cargan recursos educativos. Eh, entonces eh, en, en, este, en este proyecto Juana Manso el, el, la, la idea está de abierto se carga con un nuevo sentido que es un sentido de representatividad, un sentido de pluralismo, un sentido de distintas voces es una linda vuelta de tuerca también al concepto de abierto. Por supuesto que el concepto de abierto tiene que ver con la, el libre acceso, la distribución que llega a la mayor cantidad de personas con las menos barreras posibles. Pero también, si uno piensa en, en, en recursos educativos abiertos, también un corpus de recursos abiertos debería, de alguna manera, reflejar a todas las voces, a, o a la mayor cantidad posible de voces, a distintas perspectivas... Y esto es lo que hemos eh, eh, encarado en este repositorio Juana Manso. El repositorio Juana Manso, eh, digamos, tiene 24 publicadores, uno por, por cada ministerio de provincia y la ciudad de Buenos Aires, que tienen su clave, suben recursos ahí, los alojan, los preservamos, los ponemos a disposición. Y, y, y hay, por el momento hay más o menos unos 3.000 recursos, pero hay, por ejemplo, ya. En muchos materiales en lenguas originarias, muchos materiales que reflejan la perspectiva de la, de la historia o la memoria desde las provincias. Siempre pongo un ejemplo: hay un, un eh, recurso que es cómo fue la dictadura militar en Neuquén, que subió a la provincia de Neuquén. Eso no es para que no use solo la gente de Neuquén, para, pero es otra perspectiva que desde un equipo nacional hubiese sido diferente. Así que bueno, en este sentido que lo abierto en lo que es recursos educativos es un aporte curricular, porque ayuda a la pluralidad de las miradas y a la representatividad de las diversas voces. ¿no? Y por otro lado, y ya termino con esto, para que no se haga tan largo, es también un requerimiento pedagógico. Nosotros, eh, eh, digamos, la tecnología... Eh, es una, un traba, un, una posibilidad para que el docente sea productor de recursos educativos. Y los y las estudiantes también, ¿no es cierto? Que eh, no seamos consumidores de, de contenido, sino productores. Y para eso el, el, el recurso tiene que estar abierto. Si nosotros les pedimos a las y los docentes que curen recursos, que los, trans, que los transformen, que les agreguen valor, que los reutilicen, ese recurso tiene que tener una licencia que le permita hacer eso. Está bien que en Internet, en el mundo digital, uno lo puede hacer con cualquier recurso, pero la idea es trabajar con eh, consistencia, con seriedad, y que esto realmente eh, acompañe. Entonces también es una condición pedagógica para generar una nueva relación, eh, que, que la tecnología nos permita nuevas formas de enseñanza. ¿no? Es un, un poco en, en, en, esas, en esas líneas. Gracias Cecilia, eh, y Pablo, Cecilia nos dio un buen pie cuando habló de acceso abierto como ampliación de derechos. E inmediatamente pensé en lo importante que es, en términos de ejercicio de derechos de la ciudadanía, el acceso abierto a la información pública, que es el campo en el cual vos estás trabajando, Pablo. Eh, en tu campo, ¿qué es el acceso a la información y qué es el acceso abierto a la información? Yo siempre hablo de ampliar los márgenes de la democracia. que Un poco a lo que nos dedicamos las organizaciones de la sociedad civil, es a empujar a ese límite que nos pusieron arbitrariamente el Estado, los gobiernos, eh, el, el, el Estado y los, y los gobiernos en, en su amplio concepto de los tres poderes del Estado, eh, diciéndonos el ciudadano puede ir hasta ahí, puede conocer hasta ahí. Entonces, además de ampliar, como, como bien decía Cecilia, a mí me parece que tenemos que recuperar. ¿sí? Y, y siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, en algún momento nosotros le dimos el poder al Estado, ¿eh? o, o, o, o por lo menos a través de un, un ficticio consenso, la ciudadanía le dio el poder al Estado, pero la información era nuestra, todo era nuestro, y le dijimos, a ver, organizate, organizanos, danos, depende de qué autor leas, pero eh, danos seguridad, danos propiedad privada, danos eh, eh, derechos, eh, eh, distribuir la, la riqueza de la nación, etcétera. Pero nadie les dijo eh, aliename de mi, de mi derecho de conocer qué es lo que va pasando eh, día a día en la administración del Estado. Eh, entonces, tenemos que ampliar esos márgenes de, de, en nuestro caso, lo que nosotros trabajamos, de acceder a la información. Eh, pero tenemos que recuperar un derecho, principalmente. No es que nosotros le estamos pidiendo un favor al Estado. ¿sí? Dale, tenés que ser transparente porque eh, así te vamos a poder controlar mejor. No, no es ese. O sea, por supuesto que es uno de los objetivos, pero no es el fin último de, del derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información es un derecho de que la información es mía y no es tuya en particular. Ahora, que el Poder Ciudadano lo pida, que Vía Libre lo pida, o, o, o pidamos diferentes bases de datos, información, etcétera. Es un derecho, pero es muy limitado, porque está limitado a lo que a nuestras organizaciones se les ocurre, a un periodista se le ocurre, etcétera. Hay un montón de información. Pero lo que necesitamos es que el, que el gobierno genere esa información más proactivamente. ¿Dónde? Y en todos los estamentos del Estado hay que poner a alguien a que, que piense, bueno, ¿qué, ¿qué tenemos para publicar? Porque, de vuelta, es muy limitado lo que a nosotros se nos puede ocurrir como organización, y también tenemos verdaderamente un límite material en eso. Bueno, ¿cuántos pedidos de información podemos hacer al año que nos respondan y nosotros tener la capacidad de, de, de analizar y de poner a disposición de la ciudadanía? Yo, yo cuento últimamente algo bastante curioso, la información sobre que pidió este periodista con eh, Ciber sobre el, el acceso a, a la quinta de Olivos. Nosotros lo habíamos publicado un par de meses antes. Ahora, como estamos limitados también materialmente, nosotros lo publicamos, publicamos un listado en, en redes sociales, alguien lo vio, no lo analizó, bueno, a este periodista se le ocurrió el mismo pedir información y analizarlo en profundidad. Entonces, lo que quiero decir es, más allá del derecho de acceso a la información pública, lo que necesitamos es un Estado que publique constantemente información y nos genere un verdadero acceso a la información que tiene en sus manos, de vuelta, porque lo que nosotros podemos hacer es muy limitado. Gracias Pablo, y, y también sumo, un, un, un, la, las cuestiones vinculadas con lo que se denomina transparencia activa, y, y que por parte del Estado haya esta esta acción permanente de generar esa información. Y también es, es importante que haya cada vez más ojos mirando, porque un, el, el, la necesidad de tener eh, esto que decías, ¿a quién se le ocurre qué cosa? ¿Qué miramos? Bueno, cada quien mira su nicho de trabajo. Nosotros miramos mucho los temas de propiedad intelectual, los temas de regulaciones de Internet, todos esos temas, pero otras organizaciones de mujeres mirarán otras cosas, organizaciones ambientalistas mirarán otras. Eh, María José, para vos, como bueno, cuando hiciste tu presentación nos diste una diversidad de, de miradas desde bueno, te convocamos como archivista, que es así, si decimos archivismo, decimos María José Bani, eh, pero también estás en bibliotecas, en todo el campo del de el acceso a la información histórica también, a todo eso producido, eso que Pablo eh, y que Poder Ciudadano reivindica como derecho, ese generar eso, eso debería ir generando un archivo, archivos que después sirven para que los historiadores del futuro puedan venir a mirar qué es lo que ocurría en este 2021, y ustedes en el archivo de la memoria miran eh, mucha de esa información, y cuán, cuán eh, útil hubiera sido tener estos principios de los que habla Pablo, que suenan muy obvios, pero que no son obvios, que no son para nada obvios, que llevaron décadas de lucha, de reivindicación, de demanda, de debate, de generar una conciencia pública sobre el acceso a la información. Eh, María José, desde tu lugar como archivista, y, y sobre todo en el campo de una biblioteca de, de, de la memoria, eh, ¿Qué significa para vos el acceso abierto? Bueno, ahí voy a dar un, un poco vuelta a todo. Porque que también es algo a lo que estoy acostumbrada. Eh, yo no pondría tanto el afán en la producción de, de documentos o de información para publicar. Y ahí se une con lo que dijeron los dos, tanto Cecilia como Pablo. En realidad, desde los archivos, y más que a archivos históricos, me dedico a archivos administrativos y eh, de, de ministerios. Así que, eh, un poco conozco la, el funcionamiento de los archivos históricos, pero prefiero mucho, mucho más el acceso a los documentos del presente, y a esa gestión. ¿Por qué? Porque en realidad la información tendría que estar generada desde el inicio, desde el momento en que se piensa un nuevo trámite, que se saca una nueva ley, un nuevo decreto, una nueva disposición que regula alguna función del Estado, desde ese momento debería estar pensada la información para su publicación continua. Eso no sucede. Entonces nos encontramos con que después queremos acceder a documentos que ni siquiera sabemos cómo se llaman, dónde se guardan, o si había obligación de guardarlos o no. Y después nos preocupamos por cuestiones, qué campos estaban en esos formularios, eh, si eran sensibles o no, y todas esas cuestiones. o sea, En realidad yo cambio un poco el eje, y lo pongo en la producción de los documentos. Cecilia hablaba de la producción de documentos educativos, para nosotros es un documento más, es un documento que producen los ministerios de educación o las áreas especializadas, para transmitir su función, que es generar material para que se trabaje en las escuelas. Eso, no importa si es en papel o en, en digital, pero en realidad lo que cambia es, eh, digamos, tanto el, la función de los funcionarios públicos, o políticos, o a quien le corresponda cada, cumplir cada, cada parte de, que le toque, pero también es de la ciudadanía la responsabilidad. Y es nuestra también de empezar a formar otra ciudadanía. Si el ciudadano no exige, esos cambios no se dan. Y es lo mismo, para una persona, utilizar algo que bajo de cualquier página, a que lo saque de un repositorio que tenga Creative Commons. Esto ya lo estuvimos hablando con Angie, también en unos cursos que estuvo dando Wikimedia. Hay una falta de formación del, de los ciudadanos y ciudadanas comunes, en lo que tiene que ver con el tema de las licencias, y que siempre es mejor, igual que con el software libre y el software privativo, siempre es mejor, trabajar con algo que es libre, que te permite usarlo y reusarlo y volverlo a compartir y hacer lo que quieras con eso. Pero además porque lo entendés. O sea, no, no, te tienen que venir a, eh, no tenés que desarmarlo para, para entenderlo, sino ya está. Te lo entregan para, para que lo trabajes. Y desde los archivos nos pasa eso. Venimos luchando desde hace muchos, muchos años con publicar guías de los archivos y demás, cuando en realidad nos, a nosotros, a los archivos, ya nos debería llegar descripta esa información que llega en cajas o lo que sea que se vaya a guardar, y ya avalada por el público que después lo va a consultar. Y en esto, como vos decías, con los archivos de memoria, se ve muchísimo. Porque es obvio que los organismos represivos no les interesaba que sus documentos eh, que utilizaron para torturar o para secuestrar eh, bebés o bienes a las personas, eh, desguazar instituciones, no les interesaba que eso circule, y por eso por muchos años estuvo oculto, incluso dentro de las mismas eh, instituciones productoras. Pero, ¿qué pasa? Con el tiempo, eso revivifica su función y se transforma en otra función. Ya no nos interesa ese documento administrativo, no llega a tener una función histórica, porque en los archivos de memoria, por ejemplo, lo que hacemos es volver a mirar esos documentos administrativos, tenemos casos eh, muy comunes, por ejemplo, el tema de vales de nafta, de rendiciones de cuenta de dictadura, que estaban contempladas para el descarte, porque en archivística no se puede guardar todo, tenemos que seleccionar, y en esa selección se supone que tienen que participar personas expertas, pensando qué le va a interesar a los investigadores del futuro. Piensen que en el 99 se hizo una evaluación sobre esos documentos, y se pensó en descartar, por ejemplo, las rendiciones de cuenta. Y si uno se pone a pensar, en el 99 no había juicios de lesa humanidad. Entonces, también se han descartado montones de rendiciones de cuenta que tienen que ver, por ejemplo, con las empresas y eh, el tema del manejo del cuidado del medio ambiente, o el tema de eh, las eh, cuestiones que tienen que ver con la investigación de trata, de violencia de género, con montones de cuestiones que esos documentos administrativos no se guardaron. Muchas veces por descuido, muchas veces porque han eh, digamos, seguido los procedimientos que deberían seguirse de descarte. Pero fíjense que si la, la comunidad no pide desde el inicio y no va, no va moviendo esas, esos reclamos, la información pública no llega a, al ciudadano común y porque tampoco le interesa. O sea, buscan una noticia, a lo mejor lo que le interesa, pero no lo pide. Bueno, voy a cambiar un poco el orden, porque me parece que María José dejó pie para volver a Pablo. <ríe> eh, eh, hago hago un, algo importante que me parece que es eh, importante destacar. María José y Cecilia estaban hablando del tema Creative Commons, las licencias de derecho de autor, y, y hago una aclaración, sobre todo para quienes recién llegan a este tema. Eh, y es que muchas veces el, las cuestiones de acceso abierto refieren a materiales que tienen términos de eh, propiedad intelectual, en, en, en, genéricamente hablando, pero de derecho de autor, eh, de libre circulación. Pero me parece que también, y sobre todo pensando en lo que decía Pablo y en lo que decía María José, hay un concepto que tenemos que eh, revalorizar fuertemente, que es el dominio público. Es, es decir, aquellos documentos que por su naturaleza eh, no son regulados por el derecho de autor, eh, y los documentos públicos, las leyes, eh, deberían ser... La, la, las, las resoluciones eh, administrativas, todo eso es material que, si bien en nuestra legislación, que es bastante antigua y que merece unos cuantos retoques, eh, eh, están contemplados, eh, eh, en la práctica son documentos, eso es información de dominio público. Así que eso me parece que revalorizar el concepto de dominio público en la escena del acceso abierto y del acceso a la información me parece central. Pero vuelvo a vos, Pablo, para... porque me parece que la, la, la cuestión que, que planteó María José es muy interesante, como contracara contra digamos de lo que hace Poder Ciudadano. Y te, te traslado la pregunta sobre eh, ¿Cómo repercute o cómo, cuál es el rol en el trabajo de la institución en la cual vos estás y en tus prácticas laborales y profesionales la adopción de este, de este tipo de políticas de acceso a la información? ¿Qué es para Poder Ciudadano eh, y para vos, Pablo Sechi, el, la, una política de eh, acceso abierto? ¿En, en ¿Cómo repercute en la labor cotidiana de la institución en la cual vos estás? Es una herramienta, eh, cuando me preguntás cómo repercute en el trabajo, es una herramienta diaria. Ya todos los días nosotros sacamos un pedido de información, todos los días estamos analizando información pública. Se terminaron eh, ciertas respuestas que existían. Eh, yo siempre cuando empecé a trabajar, porque cuando, cuanto más práctica tengo, pero cuando se empezó a hablar un poco también del acceso a la Info, fines de los 90, principios de los años 2000, eh, se terminó eso de ¿Y vos quién sos para preguntarme? Era la respuesta cotidiana. ¿eh? Era una respuesta cotidiana cuando vos le preguntabas Ah, quiero saber cómo votaron los diputados. y vos eh, ¿A vos quién te votó para que me vengas a preguntar algo? Y era una respuesta de todos los días, de todos los partidos políticos, de todos los políticos, que lo fuimos eh, horadando día a día, consiguiendo rápidamente, uno, uno piensa que va lento, pero cambiar esa cultura del secretismo en en 15 años, en 20 años, es, es algo bastante rápido. Eh, pero sí, definitivamente cambió nuestro, nuestro trabajo día a día. Antes era ir juntarse con un diputado, con un presidente, lo que sea, para ver si el señor se atrevía o la señora se atrevían a darnos un poquito de información. Y hoy ya es un, un derecho eh, ratificado por convenciones internacionales, ratificado por una ley, por decretos y principalmente en la práctica, que está mostrando eh, una, una evolución bastante fuerte. Gracias Pablo. Y, y Cecilia, en el mundo educativo, eh, ¿cómo repercute el, el, este, este, esta cultura de lo abierto? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva con tu labor profesional? Y, y sumo algo, eh, como parte de instituciones públicas que producen conocimiento y materiales educativos. ¿Cuál es el rol, entonces, eh, y el impacto en la vida profesional del acceso abierto? Ya eh, comenté un poquito cómo era este tema de que es un, una, un requerimiento pedagógico tener contenidos abiertos. Pero además, fíjense, si uno piensa que un docente, una docente, puede recuperar el trabajo de otro colega, o el trabajo de un especialista, eh, y digamos, eh, transformarlo de alguna manera, ya sea porque lo, lo, lo hace adecuado a su contexto, porque le agrega eh, o, otra contraparte, a lo mejor haciéndole un contrapunto, porque arma secuencias de distinta manera. Imagínense, y eso puede ser publicado y ser recuperado por otro colega, imagínense exponencialmente el valor de, de conocimiento y que, que se le agrega ¿no? a, a, a, esa, a esa red. ¿no? Realmente es eh, impresionante pensar eh, la construcción de conocimiento en el mundo educativo de esa manera, en un esquema, en un esquema abierto. ¿no? Y, por otra parte, hay otras cosas muy, que, que, que, que me parece que, que son cosas para empezar a pensar. ¿sí? Hoy, a partir de, de, de, la, de la experiencia de la pandemia, se empezó a, por decirlo así rápidamente, plataformizar la educación. Empezamos a usar plataformas de teleformación, que hoy van a quedar, tal vez ya... Eh, insertas en el sistema educativo como una bimodalidad, sobre todo en el nivel universitario, pero bueno, en el nivel primario y secundario es más difícil, pero nosotros apuntamos a que se sigan usando estos ambientes virtuales acompañando a la, a la, a la educación. Ahí se produce un montón de información, o sea, la, la, la trazabilidad de la educación en línea es, es muy eh, importante, y hay, ahí también hay información que de alguna manera tiene que ser procesada y compartida para investigadores, para gestión, para la misma comunidad educativa, para los padres, o sea, la digitalización de la educación abre una puerta a un montón de datos. Nosotros en Juan manso estamos eh, eh, realizando una, um, procesos de datos abiertos, un dashboard donde estén todos los, los informes de, de todo lo que se produce solito en, por el uso de la plataforma y queda ahí. ¿no? Así que bueno, esa es otra línea que, que me parece que la educación tiene que que prestar, que prestar atención. Con el tema de los desarrollos abiertos del software, el, el, la experiencia del portal EDUCAR es fundamental. Cuando nosotros eh, eh, contratamos a proveedores, a equipos técnicos eh, externos del portal, o los equipos internos, se trabaje con software abierto. Para, para la gestión, para la sustentabilidad del proyecto. Un software propietario te obliga siempre a trabajar con el mismo proveedor, y eso es incompatible con el ejercicio público. Eh, cualquier proveedor de, de software para, para el Estado, eh, esta es nuestra experiencia, te tiene que entregar el código, el código tiene que ser de, de todos, y además tiene que ser un código compartido por cuanto más, eh, como, cuanto más amplia sea la comunidad, mejor. Porque eso después te va a permitir jugar con las contrataciones, con eh, la, los, las licitaciones de una forma mucho más transparente y, y realmente correcta. ¿no? El, el, y, y te va a permitir hacer tu proyecto sustentable. Nos ha pasado, yo hace más de 20 años que estoy en el portal Educar, y todo esto se fue aprendiendo con la marcha de encontrar aplicaciones muy lindas, muy copadas, pero luego, cuando había que actualizarla, solamente eh, ese proveedor te permitía hacer la actualización, entonces eso es bastante incompatible con la gestión de digamos de la administración pública. Así que en ese sentido también. O sea que hay muchísimas, me parece, es una constelación de, de, de, de cosas que tienen que ver con, con la gestión, con lo pedagógico, con digamos lo, la, la, el funcionamiento del, del sistema educativo. Y me quedé pensando también este tema de la idea de acceso, ¿no? que nosotros pues, decimos tener acceso, ¿no? Tener acceso es, pasa eh, en, en principio por un acceso material. También esa es una, una línea de trabajo: eh, eh, acompañar políticas que todos y todas los y las estudiantes tengan acceso a Internet tengan acceso a Wi-Fi, tengan un equipamiento que le permita eh, us eh, usar Internet en forma educativa, ¿eh? no, no un celular que, pueda, que tenga una pantallita así, sino un buen equipamiento que, que, que de calidad como para, para poder acceder. Pero esto acá me estoy refiriendo con todo esto a una parte que es el acceso material. Luego hay un acceso y hay un autor que se llama Nicolás Burbules que lo define muy bien, que el acceso no es solamente poder conectarse sino que es poder tener eh, capacidades, tener, eh, digamos, el, el, el, los saberes para poder ser productor y no consumidor, poder acceder a contenido de calidad, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Poder filtrar buena información. O sea que ahí también está un poquito el trabajo que hacemos nosotros en acompañar ese acceso con conocimiento, con eh, distintas habilidades, tanto para docentes como para estudiantes para que ese sea un acceso eh, pues, digamos, tanto material como, como simbólico. ¿no? Nos queda eh, María José, y después sí les voy a pedir que hagamos un pequeño cierre con la tercera y última pregunta, pero María José, te, te traslado la pregunta. ¿En tu vida profesional qué es el acceso abierto? Se me mezcla mucho porque yo entré al Estado trabajando en informática y vi el pasaje de las primeras computadoras, o sea, de empleados administrativos de máquina de escribir a las primeras computadoras y bases de datos, y es una lucha. Por eso, yo entro a la archivística ya habiendo pasado por la informática. Y eso no me hace una archivera tradicional. Es más, la página web del archivo de la provincia de Santa Fe la hice yo hace 20 años, cumple 20 añitos este año. Está en línea, tiene algunos errores de, de los acentos y demás, porque hay algo que le sucede a las instituciones en papel, pero que se empeora muchísimo más con lo digital, y es la obsolescencia tecnológica. Y lo que nos da el software libre y los datos abiertos es la posibilidad de trascender gestiones y de migrar a nuevas plataformas en la medida de lo posible. Entonces, como yo les decía hoy, si desde el diseño uno piensa un trámite que puede comenzar papel, que en un momento del trámite se puede convertir en digital, es una cosa, pero si uno va sobre la marcha y, y hace analógico lo digital, el mal funcionamiento es completo. Y, y eso es algo que decía Cecilia, que tiene que ver con la digitalización de la educación, o sea, el uso del software es político, el uso de las plataformas de los servidores donde se guarda la información es política. Y si bien uno piensa que puede investigar todo eso que está digitalizado, no siempre es así. Porque si uno pagaba un servidor y después no lo paga más, se perdieron los datos. Entonces, todo es eh, una decisión a tomar para, en, en el sentido de que algún día se puedan acceder a los datos. Y si no, intentar ver páginas eh, de bases de datos, o de grandes eh, promociones que hubo de digitalizaciones de documentos, esto lo hemos hablado también con Angie un montón de veces, eh, el tema de que no han sido abiertas, que han sido software especiales, cerrados, eh, inmigrables, o sea, quedaron ahí y ya está, en CDs, en DVDs, eh, y que no sirven. Uno de los ejemplos que tengo de eso es la digitalización del diario El Litoral y otros periódicos de la Ciudad de Santa Fe, que se hizo en un formato privativo en ese momento. Eh, después fueron cambiando en algunas cuestiones todos los proyectos posteriores cuando yo trabajaba ahí, pero en general eran privativos y esa digitalización se hizo sobre cuatro hojas de los periódicos, solo, o sea, la mitad del periódico, porque era caro, porque no había, eh, no había cómo darle soporte a todo eso y hoy esa digitalización casi que no sirve, porque es usar ese pedacito que está disponible, pero en realidad para ver el resto del diario tenés que ir, y te estás perdiendo esa información. Entonces, esa obsolescencia institucional, tecnológica, se sobrelleva mejor si los datos son abiertos, si el software es abierto, si los reglamentos, y toda la, digamos, todo el trabajo de gestión eh, está pensado en ese sentido. Sí, cambiamos un montón, en un montón de cosas, y, y yo voto porque sigamos cambiando más, pero si a la elección de la gente, cuando tiene que bajarse un software, o cuando tiene que buscar un material, es primero no darse cuenta de dónde viene, es que todavía no nos hicimos cargo de la lucha por la soberanía de la información y la lucha por la soberanía tecnológica, que es la misma que la lucha por el territorio. Así que, bueno, en ese sentido, eh, nos toca eh, un poco mover ese, ese panorama. Bueno, muchísimas gracias. estamos muy cortitos de tiempo, y nos queda una pregunta para la cual les voy a pedir un minuto, muy breve. Y la pregunta es, ¿qué nos falta en Argentina, en el campo en el cual ustedes están trabajando? Una, casi una lista de eh, pidan un deseo de qué es lo que queremos lograr, qué nos falta, que hacia dónde deberíamos apuntar nuestro, nuestro trabajo, nuestra militancia, nuestro activismo, nuestra incidencia, nuestro diálogo con la política. Eh, bueno, los archivos son plataformas de gestiones de una parte del patrimonio documental de las comunidades, y los archivistas trabajamos en ese sentido para brindarla de la mejor forma y gestionarla mientras nos toca pero es, creo y, y, y trabajo para eso que es importante establecer objetivos a corto plazo para resolver los problemas de la gestión pública, a mediano plazo para lograr acuerdos políticos fundamentales y a largo plazo para lograr mejoras institucionales consensuadas que nos hagan trascender mejor los cambios de gestión y que eduquen hasta a nuestra ciudadanía en el mejor camino del acceso a la información Gracias, María José. Pablo, un minuto. ¿Qué nos falta? Eh, pasar de la norma a la práctica, posiblemente, que lo estamos haciendo eh, lentamente, pero, pero, pero en forma muy positiva, y englobar, por lo menos desde mi lado, el acceso a la información con todo lo que tiene que ver con la utilización de recursos públicos en forma discrecional. Eh, vemos eh, senadoras, eh, esposas de utilizar un helicóptero y bajar en la mitad de una escuela, y agredir a una maestra, a una directora de escuela. E ese tipo de utilización de recursos públicos. vemos utilizar a empleados públicos de una ciudad para hacer campaña. Me parece que el acceso a la información tiene que ver con eso. Cómo se manipula la información pública, cómo se manipulan los recursos públicos. Con lo cual hay muchísimo para hacer todavía, y los desafíos me parece que pasan por ahí. Cecilia, un minuto es un cambio cultural. Un cambio cultural que atraviese todas las distintas áreas y sectores de la sociedad, desde los equipos técnicos e informáticos, hasta las áreas de legales de los organismos públicos, que hay que explicarle a, a la persona de legales, que, el copyright y todo esto. Y también el conocimiento del, del ciudadano y de las ciudadanas, que sepamos esto, que, que, que es una licencia, estos saberes, ¿no? Me parece que falta información que nos atraviese en, to en todos los sectores y en todas las actividades que hacemos y que realmente eh, todo el mundo sepa qué implica darle todos los datos de tu escuela a una plataforma propietaria, qué implica, qué, qué le tenés que pedir a cambio, qué tenés que tener, si lo querés hacer, eh, por lo menos a qué te estás eh, exponiendo y qué, te y qué resguardo tenés que tener. Y si vas por una opción... Abierta, libre o pública, como es la plataforma que ofrecemos desde Educar, que tiene esta transparencia de datos, que los datos están costeados en un servidor del Estado, bueno, y un montón de cosas. Bueno, ¿por qué eso es eh, importante? No? Que esto forme parte de, del conocimiento común de, como ciudadanos de este mundo digital, cada vez más digital, tenemos que, que atravesar, ¿no? Bueno, yo en nombre de, de Fundación Vía Libre les agradezco infinitamente estos minutos y les cedo el cierre a, a Angie para que cierre esta, esta actividad. Bueno, gracias. Antes que nada a María José, a Pablo, a Cecilia, gracias Beatriz, también. Eh, bueno, me parece que fueron, fue una conversación súper pertinente, la verdad, este, con conexiones quizás inesperadas o quizás esperadas, pero que todos terminamos... Este, terminaron ustedes más bien hablando de, de lo mismo, de cómo acceder a, a la información, al conocimiento, a la cultura, eh, a la educación. Y bueno, creo que falta... No voy a, no voy a hacer mi minuto tampoco de, de qué es lo que falta, pero creo que hacen falta más instancias como estas para, para poder seguir informando a las personas, eh, para que cada vez más personas entiendan qué es esto del acceso abierto y y bueno, por lo menos desde Wikimedia Argentina, en alianza con Fundación Vía Libre, en alianza también con otras organizaciones, e instituciones, es a lo que estamos apuntando. Eh, y como decía, bueno el lema ¿no? de, de esta semana, eh, importa cómo abrimos el conocimiento, eh, y, y también importa el hecho de construir una equidad estructural en, en este abrir ese conocimiento, Así que creo que que bueno, cada uno desde su de su profesión, desde sus espacios de trabajo, desde sus espacios de incidencia, como decía Beatriz, también desde su espacio de militancia, eh, creo que vamos hacia, hacia lo mismo. Así que bueno, eso sería, eso sería todo, gracias de nuevo, y bueno, al público espero que, que puedan disfrutar, que hayan disfrutado de esta entrevista y que puedan seguir eh, viendo otros contenidos de la Semana del Acceso a Guerra.